Y por si fuera poco, Dark Toons junto a Sword Shark les trae un descuento especial por su servicios celebrando el Black Friday, el cual consiste en un 83% de descuento y 4 meses gratis. Lo único que tienes que hacer es acceder a través del link en la descripción e introducir el código STREAMING, así que no lo pienses más y accede. Para comenzar, tenemos el primer episodio llamado El Atroz Amanecer estrenado el 1 de junio de 2019. El mismo también cuenta como piloto canon de la serie a la vez que primer episodio. Aquí, Black Hat cierra un contrato con la villana Penumbra para derrotar a un héroe llamado Sunblast, quien siempre arruina sus planes de ocultar el sol. Así, esta misión es encomendada a Flock Demencia y 505, quienes emprenden rumbo a Atreno City para capturarlo pero las cosas se salen de control ya que Demencia no acata las instrucciones de Flock. Esto provoca que Sunblast los persiga hasta la isla de Black Hat Organization, donde el equipo se las arregla para finalmente capturar a Sunblast para Penumbra, a pesar de que la misión fue lograda con mediocridad según el mismísimo Black Hat. Al final, vemos a Penumbra emprender camino a casa para experimentar con el héroe e intentar encontrar una cura para la gente con su misma afección. Luego de dos años, muchas especulaciones se originaron alrededor de la serie, temiendo que no se lograra aprobar completamente. Pero realmente solo teníamos que tener paciencia, ya que, como les he mencionado varias veces, Crear una serie animada es una tarea titánica de realizar y puede tardar muchos años en lograr ver luz. Si quieres informarte más sobre el tema, puedes visitar el video que aparece en las tarjetas de información. Ahora, el día 29 de octubre, finalmente se estrenó el resto de la primera temporada de Villanos, siendo el segundo episodio Bulldozer. Aquí, primero se presentan a tres niños, claramente haciendo referencia a la pandilla de Scooby-Doo, quienes son aterrorizados por los fantasmas que habitan en una lúgubre mansión. El fantasma luego regresa a su vivienda y ve una transmisión donde informan que su hogar será demolido por una persona llamada Bulldozer. Justo en ese momento, el televisor es poseído por Black Hat ofreciéndose para ayudarlos. Mientras tanto, vemos a Flock huyendo de un héroe. Pero gracias a las distracciones de 505, Demencia logra vencerlo terminando la misión. En ese momento, Black Hat los lleva de vuelta a su cuartel general para asignarles la misión de encargarse de Bulldozer. Y así, el equipo llega a la mansión. Luego de conocer un rato a los fantasmas que habitan el lugar, se disponen a armar un plan para deshacerse del héroe. Mientras tanto, 505 queda solo dentro de la nave ya que le asignaron la tarea de limpiarla. Luego de unos momentos, se ve a Bulldozer llegar a la propiedad de los fantasmas, quien pasa como si nada las defensas de la mansión. Nada parece detener al héroe, pero llegando al corazón de la casa, se topa a 505 recordándole un evento muy traumante que lo haría correr por su vida. Así, 505 resulta ser quien salva la mansión. Ya en la escena post créditos tenemos un lindo guiño a escandalosos ya que Bulldozer aparece en la casa de Pardo, Panda y Polar. En el tercer episodio vemos a una misteriosa mujer llamada Adelita Guerro solicitando un contrato con Black Hat donde pide que derroten a un luchador llamado El Valiente diciendo que necesita ayuda para quitarle la máscara. Luego de cerrar el trato llegan a la arena donde El Valiente está luchando contra un hombre lobo. Black Hat posee el sistema de video y audio de la arena amenazando al luchador. En ese momento, Demencia se prepara para luchar contra él y logra arrancarle la máscara. Allí descubrimos que en realidad el valiente es un hombre llamado Pedro y que la mujer misteriosa resulta ser su esposa, quien aprovecha para explicar su historia con Pedro. En ese momento, la máscara toma el control de Demencia y se prepara para luchar contra Flock. Atemorizado, Flog intenta lo mejor de sí para luchar con Demencia, pero esto resulta ser imposible. Luego de ser golpeado gravemente, Demencia se declara vencedora. Es aquí cuando hace acto de presencia Black Hat. Aquí, por unos momentos pensamos que luchará con Demencia, pero en realidad comenta que disfrutó ver la golpiza que le dieron al pobre Flog. Con solo decirle a Demencia que se quite la máscara, esta obedece inmediatamente sorprendiendo a Flock. Black Hat lanza la máscara a Flock que la contiene en un recipiente atrapándola. Luego, Black Hat teletransporta a Demencia 505 y Flock a una llanura abandonada donde se encaminan de regreso a su cuartel general. En el cuarto episodio, llamado Secretos satelitales, vemos a un grupo de personas hablando sobre una fuerza maligna que los amenaza, llegando a la conclusión de que Rock Commander es quien puede detener dicho peligro. De vuelta en la sede, Flock está probando nuevas medidas de seguridad y mirando sus muestras. Más tarde, Black Hat los convoca y menciona a su nuevo cliente, un virus. Este virus los ha contratado para acabar con Rock Commander. Luego de cerrar el trato, son transportados a una estación espacial donde se almacena la memoria del virus. Cuando ven que Rock Commander se aproxima, Demencia va a su encuentro. Aquí se hace un pequeño inciso donde se muestra a Black Hat viendo un programa animado para niños, y lo que parece ser una novela. Para su diversión utiliza sus poderes saboteando dichos programas, volviendo a la realidad Flog llega al panel de control y comienza a hacer una copia de seguridad del virus. Aquí le pregunta cuál es la información tan importante que robó. Y este le muestra que el documento era el episodio final del show favorito de flock que se llama Código Guajolote, ya que quería filtrarlo en internet causando una catástrofe. En ese momento Rock Commander aparece para evitar que flock respalde el virus pero no mucho después llegan Demencia y 505. Ya para ese momento terminó de respaldarse el virus, por lo que deciden retirarse. Sin embargo, Rock Commander no dejará que escapen tan fácil. Luego de acorralarlos, crea un agujero en la nave que amenaza con arrastrarlos al espacio. Allí Demencia ataca al héroe, pero es salvado por 505 y Flock, quienes le dicen que no la dejarán ir pero Rock Commander prefiere perderse en el vacío del espacio antes que pasar otro minuto con nuestros villanos. Cumplida su misión, regresan a la base donde Flock está muy emocionado por ver el episodio final de su programa, pero el mismo es interrumpido por Virus quien revela todos los spoilers del final atormentando a Flock, resultando ser este el pago que le debía a Black Hat por su misión. En el quinto episodio, vemos a Flock en la base recibiendo una llamada de agradecimiento por un trabajo realizado. Unos instantes después se da cuenta de que no recuerda haber realizado tal misión, por lo que investiga las noticias recientes dándose cuenta de que alguien se está haciendo pasar por ellos. Luego de esto, reciben una invitación de los impostores retándolos a un duelo por lo que deciden encaminarse a dicha dirección. Cuando encuentran el escondite de los impostores, conocen a las versiones musculosas de sí mismos y se sorprenden al descubrir quién quien se encuentra detrás de todo es la versión musculosa de Black Hat, personaje que conocimos hace mucho tiempo, incluso antes del comienzo de la serie. Este les cuenta que luego del rechazo del Black Hat original, decide crear su propia organización. Luego de contar su historia de origen, este ordena que nuestros villanos sean llevados al calabozo. Todo parece indicar que no pueden derrotarlos, pero al cambiar de oponentes logran obtener la ventaja. Luego de vencer a sus copias, acuden a enfrentarse al musculoso Black Hat pero este de nuevo logra capturarlos y decide revelarles la versión final de su plan, el cual es que el mismísimo Black Hat aparezca para rescatarlos y hacerse notar ante él. Pero este plan no tendría frutos ya que Frog le explica que ni siquiera sabe que están allí, y aunque lo supiera ni siquiera iría. Luego de decepcionarse, este decide huir para pensar en otro plan, ya para culminar el episodio, Demencia los libera y se encaminan de regreso a la base. El episodio final de esta temporada es el sexto episodio llamado Corazón Cruel. Al inicio vemos a dos villanos que irrumpen en un museo, pero cuando uno de ellos intenta llamar a Black Hat, aparece Miss Hip rodeada tanto de héroes como villanos que la siguen ciegamente. Luego de esta escena volvemos a la organización Black Hat donde Flock y 505 se encuentran realizando una limpieza. Entre sus cosas encuentra algunos objetos y fotos de sus días en la Academia Black Hat. En ese momento es transportado hasta la oficina de Black Hat donde vemos al mismo villano del principio del episodio quien está solicitando los servicios de la organización, específicamente a Flock, ya que explica que a quien se enfrentan es a una famosa heroína llamada Miss Heat, y que sin importar quién le haga frente, termina amándola. Esto despierta la curiosidad de Flock, por lo que acepta la misión. Más adelante, vemos al equipo infiltrándose en la ciudad. Demencia le muestra a Flock la transmisión de Miss Hit y descubren que en realidad estaban cayendo en una emboscada, ya que el villano que acudió a ellos todo este tiempo estuvo bajo el control mental de Miss Hit. Al descubrir el engaño de la heroína, Flock se enfurece y comienza a luchar contra sus seguidores, pero esta logra someterlo bajo su control mental haciendo que la proteja de los ataques de demencia. Por lo que 505 decide detenerla y huir. Luego vemos que Demencia alucina con lo que pasaría si salva a Flock, por lo que decide, junto a 505, salvar a nuestro doctor. Más adelante vemos que Miss Hit está justo terminando una transmisión. Y de fondo tenemos a Flock dando órdenes sobre la fórmula a otros villanos, incluida Penumbra. Luego, Miss Heat revela que su plan es que Flock mejore su esencia de Self Steam para lanzarlo como un perfume y hacer que todos la amen, incluyendo a Goldheart. Esta realidad hace que el control mental de Flock desaparezca. Pero Flock decide seguir fingiendo. En ese momento aparece demencia para llevarse a Flock, pero este le dice que ya sabe cómo detener a Heat. Le explica que la toxina de su perfume proviene de una fórmula que no terminó, por lo que la hipnosis es temporal y que se puede romper fácilmente si Heat le rompe el corazón a sus seguidores. Así, Demencia captura la webcam que utiliza Hit iniciando un stream mientras conversa con Flock sobre su nueva fórmula. Flock le comenta que ya está lista, por lo que Hit, muy emocionada, besa al doctor sin saber que está siendo transmitido en vivo. Al darse cuenta de la trampa, Hit intenta atacar a Flock, pero Demencia llega a tiempo a su rescate para huir de allí. Hit, derrotada, le pide a sus seguidores que capturen a los villanos, pero ninguno de ellos vuelve a hacerle caso. Más adelante, vemos que Hit se encuentra atrapada en una especie de jaula de cristal, y Flock acude para hacerle una pequeña visita. Este le pregunta qué planes tiene Goldheart, y ella le dice que planea acabar con la villanía con sus seguidores, y que seguramente irá a rescatarla. Luego de obtener la información, Flock pasa a retirarse. Hit le suplica que la ayude y que la ame, pero este le responde que primero debe amarse a sí misma. En la escena postcréditos se revela que Flock antes era el archienemigo de Goldheart. Y así termina la primera temporada de esta esperada serie. Déjame en los comentarios cuál fue tu episodio favorito y qué esperas de una segunda temporada.